Hola amigos, qué tal, cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. mirar. hoy voy a hacer un vídeo un poco especial porque voy a hablaros de cómo podéis conseguir tráfico gratis para ofertas de Content Locker o cualquier tipo de oferta link directo sin necesidad de landing indirecto, como lo he puesto. Pero esto lo voy a decir en bajito, es un poco grey hat. No es el white hat al que os tengo acostumbrados. Es un poquito grey hat porque vamos a intentar ocultar nuestro enlace de CPA a ojos de Facebook. Ya sabéis que a Facebook el CPA no le gusta para nada. No, no nos facilita la vida. Así que nosotros tenemos que buscarnos formas de poder promocionar sin molestar a este Mark Zuckerberg. Mirad.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 negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas ya en este momento. Si no lo has hecho, suscríbete, dale clic al botón de suscribir, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Y a mitad del video, si te gusta, dale clic al botón de me gusta. Y vamos a ver cómo podemos utilizar tráfico gratis de Facebook con link directo sin landing page mirar para esto voy a usar la red cpa grip que ya os la he mostrado en otros vídeos por aquí os voy a dejar alguno donde hablo de cpa grip o de, Smart, o de content locker esta es básicamente content locker pero no solamente tiene content locker tiene otro tipo de ofertas mirar yo he puesto para Estados Unidos, podéis usarla para cualquier tipo de país esto que os voy a comentar sirve en cualquier país el que sea. ¿Por qué pongo Estados Unidos? Porque tiene más ofertas. Es así de fácil. ¿Vale? Todos los tipos, todas las categorías. Yo pongo estadísticas de un mes hacia atrás, pero bueno, vosotros podéis poner no stats o las estadísticas que queráis. ¿Vale? Y voy a elegir una oferta que sea de ganar dinero. Por ejemplo, esta. Get 100 Walmart Gift Card. Esta. ¿Veis? La landing es fea, pero bueno. La voy a dejar así porque quiero que esta estrategia sea muy rápida y muy concreta. Vamos a suponer que elijo esta de Get 100 Walmart Gift Card y ahí la tengo. ¿Qué voy a hacer? Primero, voy a meter este enlace en, en mi herramienta que se llama Snatchit. Esta es la herramienta. Si estás en mi lista privada, ya la tienes. Tienes Snatchit, vete a la lista privada y verás dónde puedes encontrarla. Vale, Aquí voy a meterla y lo que, primero que tengo que hacer es crear un CTA, crear una llamada a la acción. Y para crear una llamada a la acción, como sabéis, Snatchit lo que hace es coger URLs, URLs con autoridad o URLs de las que sean, y va a poner encima un banner que yo le voy a poner aquí en mi CTA. En este caso, como hemos elegido una oferta de Walmart, de ganar mil, una tarjeta de mil gratis para Walmart, lo que voy a hacer es buscar una web que sea de ganar dinero. Pero no ganar dinero al uso de los que ya estamos acostumbrados a surveys y ese tipo de cosas, sino ganar dinero, buen dinero. Y para eso voy a usar una página de casinos. Esta es la página de casinos que he elegido, que se llama Aliante. Hay muchos clones de esta página, no es la única, hay más. Tiene un apartado especial de ganadores, dice Casino Winners. Y nos pone los ganadores de premios muy altos de estas últimas fechas. ¿Cómo sabemos que son, de, son recientes? Mirad, llevan mascarilla. <ríe> Todos llevan mascarilla, lo cual quiere decir que estamos súper recientes, que es en la pandemia. Y además, si, si le damos clic a las imágenes, por ejemplo a esta, mirar, julio del 2020, 14 de julio de 2020, 16 mil dólares. ¿vale? Esta otra también es de julio, julio 17, 2020. Y esta otra también es de julio 20 del 2020, 19 mil dólares, lo cual está súper bien, porque son imágenes recientes de gente real que ha ganado dinero en este casino. ¿Qué voy a hacer con esta página? Pues primero la voy a tener ahí, porque es la que yo voy a usar para ponerla como mi blog de autoridad. Y estas imágenes las voy a descargar. No lo voy a hacer en directo porque ya las he descargado para hacer este video más cortito y más efectivo. Pero voy a usar esta, específicamente esta. Ya tengo esta página, así que me voy a Snapchat. Y en Snapchat voy a crear un CTA nuevo. Como veis, ya lo he creado aquí, pero lo voy a volver a crear para vosotros un nuevo elemento. Y me va a decir que entre el nombre del proyecto. Vamos a ponerle Walmart Offer 2. Siguiente. Y me va a decir qué quiero hacer, un botón, un texto, una imagen, un formulario o un video. En mi caso, imagen. Aparece aquí la imagen. ¿Veis? Esto que está aquí al fondo es la web en la que yo voy a mostrar esta imagen. Y en este momento. Cuando cree el elemento de imagen, tengo que irme a CPA, Grip y voy a descargar la imagen de la Walmart Gift Card. La voy a descargar, ya la he descargado yo, me la pongo en mi escritorio y me voy aquí a mi Snapchat, le voy a dar Upload Image. Voy a buscar la imagen que he descargado previamente de la oferta de CPA Grip, la oferta. Y aquí la tenemos, la que dice Walmart, ¿veis? Es esta. Open, ahí está. Y el enlace es el enlace de la oferta. Cuando voy a la oferta, puedo elegir el domain. En este caso, voy a usar el de Virginia porque me gusta a mí. Copy link, cierro, me voy aquí, pego mi enlace, control V, y le doy a submit. Y eso es todo. Submit, y ya está. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Vale? Aquí en Snapchat. Ya que lo tengo simplemente voy a promocionar este link directo sin landing page en Facebook. ¿Cómo cómo lo voy a promocionar para que no me banee? Muy fácil. Me voy a ir a una web que se llama Any Image, AnyImage, anyimage.io, anyimage.io y aquí yo voy a hacer una imagen nueva. Voy a darle a refrescar para que veáis el proceso desde el principio, ¿veis? Y simplemente me dice, pon una imagen o pon la URL. Entonces yo le voy a dar a Browse 5 y voy a usar aquí la imagen que me he descargado de la página de ganadores. Voy a usar la imagen que se llama Magdalena. Os dije que me iba a ganar, bajar todo. Voy a usar esta, se llama Magdalena. Y lo que voy a hacer es disfrazar mi link directo con any image y con Snapchat. Título. Yo ya me puse todos los datos para que no tenga que estar adivinando. Aquí están. Para la imagen. Magdalena, fulanita de tal, acaba de ganar 19.002, lo cual es correcto porque en la página en la que van a ver en, en este casino, y si le dan clic a la imagen, veréis que es 19.002 dólares. Me regreso a Animage, le voy a poner una descripción, y la descripción es esta. Ya sabéis que yo lo hago en inglés porque me resulta más sencillo, pero vosotros podéis hacerlo en español. Local casinos are out bid winnings, 425.750 euros en total. Y la URL de destino vamos a hacerla aquí en el Snapchat. como Yo he puesto un CTA, pero no he puesto el enlace. El enlace es el nuevo proyecto, le doy nuevo proyecto. Y aquí voy a poner la URL del proyecto. En este caso la URL que voy a compartir no es la de CPA Grip, que esa ya la he puesto antes en Snapchat, aquí. Sino es la URL de los casinos en la página de ganadores. La copio, esta, me voy aquí, la pego y voy a elegir el elemento. ¿Veis? Aquí está este elemento y todos los que tengáis, todas las CPAs van a estar aquí. Vamos a poner esta dos, que es la misma, simplemente la he hecho de nuevo para que veáis cómo es. Y lo doy a Create. Clic en Create. Y este va a ser el enlace, este, que voy a copiar. Lo voy a copiar. Acepto. Y lo voy a poner en Any Image. Pegar. Ya está. Lo demás me olvido. No pasa nada. Y lo que voy a ver es esto. Mirar. qué bonita es. Puedo compartirla aquí directamente a Facebook, a Twitter o a LinkedIn. O bien, puedo copiar la URL que me da ella. Si le doy Finish, me va a dar la URL. Ya la tenemos aquí, la voy a copiar y me la voy a pegar aquí, que es la URL final. Es esta, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿veis? Y voy a poner un post en mi perfil primero, ¿veis? Primero en mi perfil y luego en grupos clasificados. Así que voy aquí directamente a Facebook. Atentos, viene la parte de rey Hat y es que no lo pongáis en vuestro perfil personal. Crearos un perfil para este tipo de estrategias. Yo tengo un perfil para este tipo de estrategias. Y mirad, ahí está. ¿Qué voy a poner aquí? Voy a poner esto. Que es my mom, make me the day. Y luego dice emojis. Vamos a poner emojis. Y voy a poner unos emojis. Y voy a poner el emoji de dinerito y de súper feliz. Porque como acabamos de ganar dinero, pues estoy súper feliz. A ver, vamos a ver si encontramos uno de... Un carita de dinero. Este, por ejemplo. Dos. Y espacio y uno que sea muy feliz. A ver. Este y este. Vamos a poner así de bastantes emojis. My mom make me... Mom lo vamos a poner con mayúscula. Make me take her today. Esto es una expresión de ellos. ¿Vale? Es así. Lo voy a poner. Y lo voy a poner publicar sin más voy a subir un poquito en mi perfil de noticias y lo voy a publicar en Facebook y una vez que esté publicado me voy a ir a mi perfil de Facebook y ya está mi perfil alternativo vamos a decirle que es un perfil alternativo no es Facebook vale y aquí lo tenemos qué bonito ¿Veis? y lo que voy a hacer es compartirlo en grupos de anuncios clasificados Tú vas a buscar anuncios clasificados, te vas a donde, bueno, aquí mismo, y vamos a ponerle clasificate ads, por ejemplo, free. Vamos a ponerle free, que sean gratis, que sean gratuitas, y vamos a buscar grupos. Y aquí nos vamos a ir uniendo. Que sean en Estados Unidos, porque es nuestro público destino. 100% mundial, no. Use, use, classified free ads. Aquí nos podemos unir. Lo abrimos. Y pedimos unirnos al grupo. Intentar buscar en grupos que sean bastante grandes. Voy a poner aquí más, más sencillo. Que sean públicos. Puedes poner por ciudad. Yo pongo Boston porque me gusta Boston. Pero bueno. Hay un montón. Os vais uniendo. Y ya que los tengáis. Simplemente compartís vuestro post en esos grupos. Por ejemplo. Y voy a dar compartir. Y en compartir voy a ir a grupos. En un grupo. No voy a poner comentarios. Simplemente lo voy a compartir y voy a buscar los grupos. Veis, ahí está. Utah eh, Point Classified. O Celis San Diego Online Classified. Pues, ese que dice los rules, aquí lo vamos a dar a compartir. Y ya lo va a compartir. Y así lo vamos a hacer con varios grupos. Y lo creáis o no, esto funciona. Va a haber clics. Y cuando le den clic, clic, van a llegar a a la página de el casino pero van a ver aquí nuestro banner y cuando le den clic al banner van a llegar a nuestra oferta de cpa a mí me pone esta porque estoy en españa así que no me va a funcionar la de walmart pero si estuviera en Estados Unidos me daría la de walmart mil gift card. como veis es muy sencillo pero ir con cuidado Ir con cuidado porque no tenéis que spamear grupos como siempre os he dicho hacerlo con cabeza voy a recapitular lo que vamos a hacer es elegir la oferta. Aquí. Elegir la oferta. En este caso fue de CPA Grip, pero funciona para cualquier oferta. CPA Grip. Y aquí la tenemos. Luego esa oferta yo la he puesto con el dominio Virginia Files. ¿Vale? Para la imagen en AnyImage.io. Voy a poner la imagen de esta señora. Y le voy a poner este texto. Local casinos al en bla bla bla bla. Y este es el enlace que me da al final. Voy a hacer un poquito más por acá. Ahí. Esto es la UR final. Y esto lo voy a compartir en post de grupos clasificados. Primero en mi perfil y luego en los grupos. Hay que compartir de 5 a 6 veces diarias. No vayáis más allá. Con 5 a 6 veces es suficiente. Y de esta manera vais a tener tráfico gratis, con link directo, disfrazado, un poco cloqueado, oculto, sin landing page, directo a ofertas de CPA, ya sea de cuenta en Locker o de lo que sea. En mi caso yo usé CPA Grip, pero vosotros podéis usar la oferta que sea. Y lo voy a dejar hasta aquí, marketers. Espero que os haya gustado. Por favor, darle clic al botón de like si os ha gustado, ponerlo en marcha porque es muy sencillito. Suscribiros a mi canal para que no os perdáis nada y recordad amigos marketer que este año, aunque está siendo muy duro, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!